El de la cumbia en México El barraquito de la cumbia en México. El barraquito de la cumbia en México. El barraquito de la cumbia en México. Ese, mío, ay, la pena, la ese pobre indio, al llorar su pena, ese pobre indio, el emperador Azteca de la Cumbia, emperador Azteca de la Cumbia, el emperador Azteca de la Cumbia. Suriano, sentado en el río, emperador Azteca de la Emperador Azteca de la Cumbia Emperador Azteca de la Cumbia Lo la, la cumbia papacito Lo la, la cumbia papacito Lo la, la cumbia papacito